¿Seguro que alguna vez has visto esto? ¿O esto? Son prácticas que ponen en peligro la seguridad de nuestra cuenta y la privacidad de nuestra información en Internet. Así que hoy te vamos a enseñar a cómo proteger tu cuenta de Google. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, más de 400.000 cuentas de gmail diariamente están siendo comprometidas por hackers o maleantes del Internet. Hoy en día, todos nuestros datos en línea están ligados a nuestro correo electrónico. Cualquier servicio que utilicemos siempre tenemos que facilitar nuestro correo electrónico, o casi siempre, ya sea para un registro o para guardar una serie de datos. Esto puede llegar incluso a servicios de pago como puede ser Paypal o parecidos. Y nos podemos ahorrar más de un disgusto simplemente implementando una contraseña medianamente robusta y una simple verificación en dos pasos, por ejemplo Google nos ayuda a poner a punto nuestra cuenta. Simplemente accediendo a la revisión de seguridad de Google, podemos revisar y configurar nuestra cuenta. En primer lugar, un teléfono y un correo de recuperación. También nos enseña qué ha sucedido con nuestra cuenta recientemente y los dispositivos asociados a la misma. Y por último, permite configurar la verificación en dos pasos. Si nos encontramos algo sospechoso, es recomendable cambiar la contraseña por otra más segura, que contengan números, letras, mayúsculas y minúsculas, símbolos y una longitud de mínimo 8 caracteres. Recordad, cuanto más fortalezcamos nuestra cuenta, más difícil se lo pondremos a los malos.